Transformación de notación decimal a científica. Para realizar la transformación vamos a considerar al número decimal como una secuencia de dígitos en los cuales aparece un punto decimal que separa la parte entera de la parte decimal del número. El trabajo de transformación consistirá básicamente en mover el punto decimal ya sea hacia la izquierda, o hacia la derecha, para ubicarlo de tal manera que antes de él quede una cifra que no sea cero. Si lo movemos hacia la izquierda diremos que hemos hecho un movimiento de signo más, y si lo movemos hacia la derecha diremos que hemos hecho un movimiento de signo menos. Estos signos serán los que se asignen al exponente de la potencia de 10. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a transformar 325.4, entonces escribimos 325.4 y observemos que aquí el punto decimal debemos moverlo hacia la izquierda de tal manera que antes de él solo quede el dígito 3. En este caso lo hemos movido dos dígitos y lo representamos como más 2. Entonces, este número nos queda como 3.254 por 10 al exponente más 2. Esto lo podemos escribir como 3.254 por 10, ya no escribimos el signo más, simplemente 10 a la 2. Y ya lo tenemos en notación científica. transformar el número 200.000. 200.000 es un número entero que no tiene cifras decimales, pero a cualquier número le podemos considerar, en el caso de que no tenga punto decimal, podemos considerar que ese punto se ubica al final de la última cifra, del último dígito. Entonces el trabajo consistirá aquí en mover este punto de tal manera que se ubique después del 2. Observamos que aquí el punto ha debido moverse 4 dígitos, entonces escribimos más 4. Esto será igual entonces a 2.0000 por 10 a la más 4. Y esto lo podemos escribir tan solo como 2, si queremos una cifra decimal, 2.0, por 10 a la 4. Recuerden que no es necesario escribir las cifras decimales iguales a 0, que se encuentran a la derecha del punto decimal. Ahora transformemos 34. Igual este número tampoco tiene punto decimal, lo ubicamos al final y aquí observamos que tan solo es necesario mover este punto decimal una cifra hacia la izquierda. Entonces esto será 3.4 por 10 a la más 1, que lo podemos escribir tan solo como 3.4 por 10. Ahora transformemos el número 5, notación científica. 5 no tiene punto decimal, deberemos ubicarlo al final después del de 5, pero observemos aquí que este punto decimal ya no tiene dónde moverse. Por lo tanto, diremos que se moverá 0 cifras y nos queda 5 por 10 a la 0. Veamos ahora unos ejemplos en los cuales es necesario mover el punto decimal hacia la derecha. Esos ejemplos son del estilo, o del tipo, 0.0035. Entonces, aquí tenemos que mover el punto decimal hacia la derecha, hemos optado que es menos, son tres cifras las que debe saltar, entonces será menos 3, y nos queda 0, 0, 0, 3.5 por 10 a la menos 3. Las cifras a la izquierda de cualquier número, las cifras 0 a la, a la izquierda no tienen eh, valor alguno. Podemos escribir tan solo 3.5 por 10 a la menos 3. Veamos otro ejemplo. 0.0000002 Aquí observemos que será necesario mover el punto decimal de tal manera que se ubique después de la cifra de valor 2. Entonces lo movemos hacia la derecha. Y observamos que debe saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Entonces será menos 6 el exponente de la potencia de 10. Y esto entonces nos queda simplemente como 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 por 10 a la menos 6. Podemos escribirlo tan solo como 2 por 10 a la menos 6. Transformemos 320 por 10 a la 4. Este número aparentemente a veces se cree que está escrito en notación científica. Como dijimos en otro video, este número no tiene... La, el formato de notación científica. Entonces convertimos el 320 a un número que esté entre 1 y 10, moviendo el punto decimal hacia la izquierda. En este caso dos espacios y nos queda 3.20 por 10 a la 4, 4 es el exponente que ya tenía el número, más dos espacios que fue necesario mover el punto decimal. Nos queda 3.2 por 10 a la 6. Otro número podría ser 0.0015, por 10 a la 7. De igual manera, este no es un número escrito en notación científica, lo transformamos moviendo el punto decimal hasta que se ubique después del 1, entonces debe moverse 3 cifras hacia la derecha. Y esto será igual a 1.5 por 10 a la 7, que es el exponente que ya tenía la potencia de 10, y ahora colocamos el exponente que generó el movimiento del punto decimal, que es menos "-3". Entonces nos queda 1.5 por 10 a la 7 menos 3 que es 4. Ahora veamos un caso práctico en el cual vamos a transformar la masa de un protón, la vamos a escribir en notación científica. La masa de un protón es un número supremamente pequeño, y ese número se escribe como una secuencia de 27 ceros, es un número decimal que tiene 27 ceros, y al final existen las cifras significativas 1, 6 y 7. Esto es kilogramos. Entonces, si le ponemos cuidado, aquí podemos escribir 1.67 por 10 y el punto decimal deberá moverse 27 espacios hacia la derecha, por lo tanto, será 10 a la menos 27. Otro puede ser la distancia que existe entre la Tierra y el Sol. Esa distancia es de 149 1.600 millones de metros. Aquí el punto decimal está al final del número, después de la última cifra, por lo tanto será necesario moverlo hacia la izquierda para que nos quede 1.496, y tenemos que mover el punto decimal 11 espacios hacia la izquierda, entonces nos quedará por 10 a la 11.